Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos un videito bastante cortito como fue el día de ayer, pero bueno, se están lanzando muchos, muchos códigos y no quiero dejar de pasar eh, la oportunidad porque hay un nuevo código eh, que es básicamente You Can Do It, lo estoy dejando abajo para que directamente cliquen y ya los lleve ahí. ¿Qué les va a estar dando este código? Bueno, básicamente les va a estar dando eh, lo que es el alquiler del Bisonte C45, ¿bien? Si alguno no sabe qué vehículo es, es justamente este vehículo que tenemos aquí en mi cuenta en pantalla, ¿bien? Um... Te da el bisonte de C45 por 3 días de alquiler. O sea, lo podés utilizar tranquilamente. Eh, y obtener los beneficios de tener un tanque premium de tier 8 si todavía no tenés ninguno. Si eh, ya tenés otros, obviamente, eh, lo podés usar para probarlo. Por si alguna vez te gustaría tenerlo, o yo que fue, lo que, o lo que sea. Eh, o yo que sé. Pero bueno, y también te da 5 reservas personales de 300% a la experiencia gratuita eh, durante una hora. Eh, me están invitando un clan, os agradezco. Eh, así que bueno, básicamente eso, chicos. Después eh, quería decirles básicamente que tiene que ver con este tanque. O sea, información así rapidita para aquellos que no lo tengan. Y les gustaría tenerlos. Eh, hay un montón de gente que lo tiene y un montón de gente que no. Entonces, en base a eso les voy a tirar un par de tips. Eh, daño promedio del vehículo, 360. Penetración eh, 218, 270 con hit, si no mal recuerdo. Exactamente, 270. Con una velocidad de salida de cañón de 1155 con munición AP... Y Bastante buena, te digo, esta munición. Eh, lástima se queda un poquito cortina ahí, esos 2.18, pero no está nada mal. Y la munición hit, bastante, bastante buena. Recuerden que la hit eh, es eh, absorbido. Su daño si sí pega en orugas, si sí pega en lugares con blindaje espaciado. Recuerden que es una explosiva, ¿bien? y si no penetra, no hace daño. 800 velocidad de proyectil. Bueno, obviamente tenemos una munición alto explosivo, la HE, High Explosive, que estaría dando unos 440 de daño, pero no, eso no lo vas a sacar nunca en la vida. Bueno, tenemos un, un cañón eh, con recarga cíclica, tienes 15.9 de recarga, 14 segundos y 11.2 en la tercera munición de, de, del cañón. El tiempo de recarga total es de 41.07 y entre proyectil y proyectil tardás 3 segundos en disparar y tenés 3 proyectiles, obviamente, en la recámara para poder eh, darle una buena tunda a, a todos tus... Enemigos que se te lancen, eh, muchos ya conocen que tiene tres proyectiles, pero bueno, si alguno está medio desprevenido, tenés que saber que si le metés los tres tiros de 360 promedio, son casi 1080 o 1100 de daño ponerle para redondear, eh, lo cual es un montonazo, ¿bien? Um... Bueno, después tiene menos 10 de... vamos a tirar los tips más rápidos, ¿no? Para aquellos que, que, que lo puedan alquilar con este código. Menos 10 de depresión, más 20 de elevación, lo cual es excelente. Fíjense que tiene una gran depresión, tenés un gran lugar para poder descender ese cañón. Así que muy, muy bien. Tenés una velocidad de apuntamiento que no es de las mejores, pero tampoco está del todo mal. Podría ser mucho peor. Ahora sí lo equipás. Lo que pasa es que yo lo tiene equipado para el frontline. Ahí le saqué eso, le pongo comida. Y está pegando en unos... Eh, bueno, acá también baja la recarga de 39.33. Está bastante bien. 241, dispersión de 0.36. Bien, está excelente. Recuerden que no tengo hermanos de arma está esta... La estipulación está bastante bastante triste eh, Un DPM de 2014 Puede subir un poquito con hermanos de armas Después tenemos resistencia, 1400 puntos de vida 135 frontal de chasis eh, Lo cual Si tenés suerte vas a rebotar Algún que otro tiro, pero No te confíes en ese chasis para nada eh, 75 lateral 30 trasero, eh, 185 de blindaje frontal de torreta. Eh, la torreta sería lo más duro, pero tenés que tener bastante, bastante cuidado porque igualmente te van a entrar, eh, tiene zonas bastante, bastante débiles. Así que si te tiran por acá no te van a entrar, pero si te la clavan acá por los costaditos seguramente te van a poder entrar, incluso en la parte de arriba, en la... En la, cosa del, en la cúpula del comandante. Así que tienes que tener mucho cuidado. Pero tiene mucha depresión, así que está muy muy bien por ese lado. Eh, ¿Qué más podemos decir? Movilidad. Bueno, se mueve como un pesado. Es realmente un pesado al uso. 12,33 la potencia específica, lo cual es bastante, bastante poco. La velocidad máxima es de 50, que no la vas a alcanzar nunca jamás en la historia de la humanidad. Salvo que vayas en bajada y por terreno seco, digamos así. Por una calle. Pero si no, está complicado. Eh, Camuflaje obviamente no tiene, rango de visión 417, alcance de señal 561, uno de los peores alcances de señal de un tier 8 bastante, bastante pobretón. Pero bueno, en línea generales es un buen tanque, tenés que tener cuidado y saber bien qué utilizar si munición estándar o munición hit. Eh, no cargues hit de entrada si salís contra los tiers 8 con, los, con la munición estándar, vas a poder penetrar fácilmente a los tiers 8. Se te puede llegar a complicar si salís en tier 9 y 10, ahí sí. Eh, te recomendaría ya directamente que cargues una munición HIT bien, eh... La, la penetrante de la, de la alta explosiva Así que, bueno chicos Básicamente eso, era un repaso para que sepan qué, qué vehículo van a estar obteniendo Por tres días de alquiler Tenés acceso a una misión también, recuerda que tenés una misión Que seguramente te va a dar o experiencia o créditos O algo de eso seguramente Y cinco reservas personales más De 300%, de, 300 de la experiencia bien Así que bueno amigos, eh, les agradezco a todos los chicos Que han dejado esta información en el grupo WhatsApp, te puedes unir al grupo WhatsApp, te puedes unir al Discord, que siempre están dejando este tipo de códigos. Y les agradezco mucho a todos realmente, de corazón, cuídense y nos veremos en el próximo video. Besitos, te dejo todo en la descripción, los, los links para que puedas ingresar y eh, obtener el código. Besos, chau chau.